Te dejo el link en la primera línea de la descripción para que puedas verlo con un solo clic. Compra más barato y seguro con G2A. Sí, amigos, así es. Hemos encontrado el mapa real de esta temporada filtrado por completo. Y hemos encontrado cómo realmente se va a ver el mapa de esta temporada una vez haya llegado a su fase final. Y es que chicos, ya sabéis que el mapa de esta temporada va a estar pasando por diferentes fases hasta que llegue la aparición de Atlantis y el agua del mapa desaparezca por completo, excepto en algunos lugares. Así que chicos, si queréis saber más acerca de todas las novedades que van a llegar al juego, os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque os va a estar encantando. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que si queréis conseguir una skin de la tienda totalmente gratis, hoy podéis conseguirla de manera gratuita Y es que chicos, cada día estamos sorteando una skin de la tienda y lo único que debéis hacer para participar es estar suscrito al canal Haber dejado un buen like en el vídeo y comentarme cuál es tu ID de Epic Games Porque chicos, así podría agregaros y enviaros vuestro regalo De hecho, hoy ha salido la skin del Capitán América me encantaría que todo el mundo utilizara el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite siempre que vayáis a comprar cualquier objeto. Y es que, hermanos, voy a estar regalando 5.000 pavos si llegamos a 10.000 personas usando el código MisterDeNeox. Así que, chicos, ahora mismo todo el mundo con el código puesto en la tienda para ser uno de los ganadores de los 5.000 pavos para Fortnite. Sabemos dónde va a ser exactamente que va a salir la ciudad de Atlantis dentro de Fortnite. Y es que al parecer, según algunas filtraciones, va a estar llegando la nueva ciudad de Aquaman al juego de Fortnite tan pronto como Aquaman llegue al juego. Es decir, si Aquaman aparece en el juego en la semana número 8, probablemente Atlantis aparezca esa misma semana. Hemos de recordar que Epic Games desde hoy hasta el día 12 de este mes va a estar de vacaciones y probablemente no tengamos ninguna actualización dentro del juego, es decir chicos, nos quedan unos días un poco largos pero sin novedades en cuanto a actualizaciones. Lo único que sí que podemos hacer es seguir buscando lo que Epic Games nos ha metido dentro de los archivos del juego para estos días y encontrar algunas respuestas acerca de lo que vaya a suceder esta temporada. Chicos, aprovecho para deciros que estamos a puntito de llegar a los 400.000 suscriptores en el canal. Y es que chicos, si te suscribes tú ahora mismo, podrías ser tú el especial suscriptor 400.000 del canal. ¿Quién sabe? Si lo haces puede que seas tú y ¡Uh! eso me encantaría. Es súper importante para aumentar la familia que activéis la campanita del canal y que no os perdáis ningún vídeo. Aparte chicos estamos en directo cada día en Twitch de 3 a 6 de la tarde para hacer directos en esa plataforma que la tenéis debajo en la primera línea de la descripción. Así que chicos, como bien os he mostrado al principio de este vídeo, quiero enseñaros cómo va a ser el mapa filtrado que va a aparecer en la última fase del mapa de esta temporada. Y es que al parecer el mapa consta de tres fases distintas. La primera fase que fue, lógicamente, la fase de la inundación. La fase en la cual el mapa casi por completo se inunda gracias al plan malvado de Midas y el plan de destrucción de la tormenta. Una tormenta que se convirtió en pura agua, un gran tsunami que inundó la isla por completo. Pues bien, contando que esa era la fase 1, estamos ya prácticamente entrando casi en la fase 2 de la isla. Y es que chicos, la fase 2 de la isla significa que va a haber un desnivel de agua muy importante y vamos a ver prácticamente ya casi el mapa como antes. Y atención porque en la fase número 3 aparecería Atlantis y aparecerían los nuevos lugares que estáis viendo en el mapa. Quiero que ahora mismo toda la Neox Army me comente debajo de la sección de los comentarios qué os parece esta locura de mapa. Y es que chavales, me encanta lo que estoy viendo. Creo que es una auténtica locura, pero eso significa que el mapa todavía es más grande de lo que lo era antes. Si ya nos quejábamos de que el mapa era demasiado grande, ahora pensar que arriba a la izquierda han metido una grandísima nueva ciudad llamada Las Ruinas, que probablemente sea la entrada a Atlantis, la ciudad de Aquaman. Por lo tanto chicos, si nos quejábamos de que el mapa del antiguo Fortnite de la temporada número 2 era demasiado grande, imaginaros si vuelve a ser el mismo mapa y aún encima con una mega, ultra nueva ciudad. ¿Qué pasará con Epic Games? ¿Van a añadir nuevos slots para jugadores en las partidas? ¿En vez de 100 seremos 150? ¡Qué locura sería esa! Tengo malas noticias para todos vosotros. Aparte de todo lo que habéis visto, si alguien se ha fijado en un detalle, quiero que os fijéis en este detalle. En primer lugar tenéis que ver cómo las carreras van a ser implementadas en el mapa. Y es que al parecer en este mismo mapa se han implementado los puntos de inicio de carreras que van a estar apareciendo junto a la actualización de los coches. Como bien sabéis mis amigos, van a estar introduciendo los, co los coches dentro de Fortnite demasiado pronto. Y es que los coches salieron en el tráiler oficial de esta temporada y al parecer chicos... ...vamos a poder encontrar diferentes puntos de carreras... ...a lo largo del mapa... ...aquí tenéis donde uno probablemente se encuentre... ...pero... ...venimos a hablaros de una mala noticia... ...y es que chicos... ...quiero deciros que... ...F en el chat por la gruta... ...al parecer en el mapa filtrado que os acabo de mostrar... ...al parecer en el mapa que os acabo de enseñar... ...la gruta... ...no se ha salvado... ...al menos en esa fase... De la inundación No sabemos si realmente todavía falta Una fase la cual Haga que la gruta pueda volver A ser lo que era Y es que como bien veis en el mapa Filtrado la gruta todavía Sigue llena y Completa de agua Eso significa que si está Inundada por completo de agua No va a volver Al juego la gruta Tal y como la conocíamos ¿Os gustaría que la gruta no volviera al juego jamás? Yo creo que era un lugar bastante emblemático, pero un lugar que también hacía que la isla fuera todavía más grande. Y eso significa que si quitan ese lugar y añaden otro lugar, no va a ser tan grande la diferencia. Así que me alegro de que la gruta siga cerrada. Aparte de eso chicos quiero fijarme en la parte superior del mapa y es que al parecer al lado de Atlantis vamos a tener también el tiburón y es que como bien sabéis chicos el tiburón es una de las ubicaciones emblemáticas de Fortnite y parece ser que va a estar volviendo al juego para la última fase del mapa, ¿Qué os parecería si el tiburón vuelve otra vez al juego, creo que el tiburón Merece volver al juego, ya que, era una, ya que era una ubicación realmente muy rápida, muy bien situada y con grandes escapes por agua. Así que chicos, creo que sería un gran acierto por Fortnite si meten otra vez el tiburón o exclusivamente el agua baja para mostrarnos el nuevo tiburón. Aquí por fin tenéis el zoom que queríais, el zoom para ver las ruinas del mapa. Así parece ser que los filtradores han mostrado que se va a ver el mapa Y es que la ruina se va a tratar de una zona un poco rara Y con bastantes, bastantes cascadas de agua Al parecer una zona rodeada por completo de cascadas de agua Y cuatro islas grandes Va a ser la nueva Atlantis que va a llegar al mapa ¿Qué os parece esta ubicación? ¿Os gusta? Creo que realmente me encanta a mí. Lógicamente, si hay cascadas, se trata de que esta ciudad va a estar bajo el agua. Quizás no debamos sumergirnos en el agua, pero sí va a estar por debajo del nivel del agua del mapa. Así que chicos, preparaos para los nuevos cambios que van a llegar a Fortnite. Y muy pronto os los veréis en este canal Chicos, espero de corazón que os haya gustado mucho el vídeo Recordad que estamos en directo en Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y... ¡Chao!